Nuestro grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, va a respaldar la iniciativa, la proposición de ley de memoria histórica para el reconocimiento y reparación integral de las víctimas del franquismo que trae hoy el grupo EH Bildu, porque consideramos que es necesario contar con una legislación más completa e integral que la que existe en estos momentos respecto a una materia que es tan sensible. Y, por lo tanto, nos parecía que era pertinente... ...tramitar esta ley y que es pertinente por nuestro grupo respaldar que se tramite. De hecho, mi grupo trabajaba también para presentar una proposición de ley... ...de memoria democrática desde el día en que esta Cámara lamentablemente rechazó... ...como ya se ha comentado por el señor Azuaga, con los votos del Partido Nacionalista Vasco... ...y Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista... ...aquella proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas de la dictadura... ...que mi grupo trajo a la Cámara... A nuestro grupo, desde luego, no nos importa cuál sea el grupo parlamentario que presenta la proposición de ley. Lo importante para nosotros es que la proposición de ley está aquí y es una oportunidad para iniciar el trámite y trabajar una ley que consideramos necesaria. Es necesario, en nuestra opinión, legislar en, ma en materia de memoria histórica porque vivimos en un país que sufrió un cruento levantamiento armado contra la legalidad democrática, que desencadenó en una terrible guerra y que instauró finalmente una ilegítima dictadura durante 40 años. Una dictadura que no tuvo un final abrupto, una dictadura que nunca fue derrotada, sino que llegó a su fin con un pacto pragmático entre los actores políticos empujados, eso sí, por la lucha de la gente por las libertades en la calle, que si bien permitió un nuevo régimen constitucional de mayores libertades, supuso también un cierto escenario de silencio y sobre todo falta de voluntad para aplicar una memoria histórica democrática que permita de verdad cerrar las famosas heridas de las que tanto se habla. Cuatro décadas después del final de la dictadura no ha sido posible cerrar las heridas producidas por la guerra y la dictadura entre otras cosas porque las leyes del nuevo sistema, la monarquía parlamentaria del 78, no han sido suficientes ni las más convenientes para asegurar en su totalidad, los principios de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estos principios son absolutamente necesarios para cerrar esas heridas de las que tanto se habla y que parece que molesta a algunos sectores herederos del franquismo en algunas ocasiones. Principios que están avalados por la comunidad internacional y que cuentan también con un amplio respaldo en nuestra sociedad. Los pasos dados hasta el momento, tanto en el ámbito competencial del Estado como en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, no han sido suficientes porque a día de hoy seguimos sin contar con los instrumentos necesarios para desarrollar una memoria democrática en base a estos principios de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo tanto, nosotras creemos que es oportuno impulsar una ley integral de memoria histórica en Euskadi, es algo que teníamos clarísimo desde, desde nuestro grupo parlamentario y que creemos que tienen clarísimo también las asociaciones que se dedican a la memoria histórica. Y por esa razón es por la que vamos a dar nuestro respaldo a que se tramite esta proposición de ley que debería, en nuestra opinión, tener el respaldo de todos los grupos de esta Cámara para después mejorarla. ...adecuarla entre todos y también contando con las asociaciones memorialistas y con diferentes profesionales. La proposición de ley que trae el señor Arzuaga, sin lugar a dudas, y estoy seguro que han hecho un excelente trabajo... ...pero sin lugar a dudas, como todas las cosas, será mejorable y seguro que le faltan cosas, seguro. Pero hoy no aprobamos o rechazamos el contenido de la ley, sino que vamos a aprobar o rechazar tramitar la proposición de ley... Por lo que la cuestión, en nuestra opinión, es si creemos que es necesario impulsar una ley integral de memoria histórica o si creemos que no es necesario impulsar una ley de memoria histórica. Eso es lo que se debate hoy aquí en realidad. Si hoy votamos a favor, como desde luego va a hacer mi grupo parlamentario y como creemos que deberían hacer al menos Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, iniciaríamos un proceso de trabajo para elaborar una ley de memoria histórica de Euskadi y lo podríamos hacer con la participación de los diferentes agentes, de manera especial de las asociaciones memorialistas, pero también con la participación de todos los grupos de esta Cámara, pues todos los grupos de esta Cámara tenemos legitimidad para hacerlo. Si hoy votamos en contra, en cambio, perderemos una oportunidad para comenzar este trabajo y, por lo tanto, solo retrasaríamos algo que tarde o temprano haremos porque tarde o temprano este Parlamento va a aprobar una ley integral de memoria histórica. Y esto es algo que lo saben ustedes perfectamente, señoras y señores parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Cuanto antes comencemos, mejor, no importa quién sea el que traiga la iniciativa. Al igual que cuando trajimos nuestra proposición de ley de reparación jurídica a las víctimas de la dictadura, el Gobierno Vasco ha decidido emitir un informe desfavorable. Eso sí, esta vez han tenido que cambiar de argumentos porque los utilizados en la anterior ocasión quedaron totalmente desacreditados por inconsistentes en el transcurso de aquel debate. Sostener la falta de competencias ante una propuesta idéntica a las aprobadas por otras comunidades autónomas con similares competencias y sin impugnación alguna por parte de ningún actor político ni tribunal ninguno era un argumento sin sentido alguno. Un argumento que ni tan siquiera era compartido ...por una parte de los integrantes de los partidos que sostienen al Gobierno. Pero esta vez, aunque el Gobierno ha tenido que cambiar de argumentos... ...tampoco ha presentado, en nuestra opinión, unos argumentos con mucho fundamento... ...para justificar su rechazo a la tramitación de esta proposición de ley... Esto a nuestro grupo nos hace reflexionar sobre cuáles son las razones reales por las que este Gobierno rechaza de manera sistemática las iniciativas legislativas de la oposición de izquierdas, en especial con una cuestión tan sensible como la memoria democrática de nuestro país. Una cuestión donde seguramente en el fondo de los contenidos no tengamos grandes diferencias de fondo, al menos entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Euskadi, el Grupo EH Bildu y los partidos de mi coalición. Por eso, no lo entendemos muy bien. El Gobierno, como ya se ha explicado, utiliza dos argumentos en su criterio para rechazar esta proposición de ley. El primero, en nuestra opinión, es absolutamente subjetivo, al señalar que la proposición no toma en consideración las normas ya dictadas en esta materia en el Parlamento Vasco. No enumera la totalidad de las normas aprobadas, además de subsanable en el trámite de la ley, no es sinónimo de no tomarlas en consideración a la hora de, de redactar la proposición. Por lo tanto, estamos ante una mera excusa para justificar el rechazo del Gobierno. Y el segundo argumento que utiliza el Gobierno en su criterio desfavorable supone, en nuestra opinión, un absoluto desprecio al papel que los grupos parlamentarios tenemos en cuanto a nuestra labor de impulso legislativo. El Gobierno considera que hay que encomendar al Instituto de la Memoria Gogora la elaboración de un informe para determinar si es necesaria una ley de memoria o no. Bien la necesidad de encomendar al Instituto Gogora ese informe es una opinión respetable, pero no es un argumento de peso para que el Gobierno emita un criterio contrario a que este Parlamento tramite una iniciativa legislativa traída por un grupo de esta Cámara. Nosotros creemos sinceramente que, una vez más, el Gobierno ha buscado excusas para emitir criterio desfavorable ante una iniciativa sobre memoria histórica traída por un grupo de la oposición. Seguramente, ...para poder facilitar a los grupos del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista su voto contrario... ...porque es realmente difícil, y lo saben, para cualquier grupo mínimamente democrático... ...votar en contra de una iniciativa legislativa destinada a que podamos desarrollar una ley de memoria histórica en un país como el nuestro. Y perdonen que insista, pero creo que hay que insistir, no estamos votando una ley... Estamos votando iniciar el trámite para elaborar una ley sobre la base de la proposición planteada. Y por eso nos parece que tenemos razones de sobra para reprochar, y yo se lo reprocho al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi, que no estén teniendo la sensibilidad necesaria en un tema como este, impidiendo la toma en consideración de una iniciativa que puede permitirnos a todos los grupos trabajar en la elaboración de una necesaria ley de memoria histórica que suscite luego los acuerdos más amplios posibles. Es la segunda vez en esta legislatura que Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi impiden la tramitación de una proposición de ley relacionada con la memoria histórica, presentada por algún grupo de la oposición. Siempre hay una excusa para rechazarlas. Supongo que queda muy feo rechazarlas porque sí, ...o simplemente porque no van a admitir que las rechazan por el simple, simple hecho de que las traigan los grupos de la oposición. En el programa legislativo se ha dicho también, presentado por el Gobierno para esta legislatura, no hay ni rastro de la memoria histórica. No está, por lo tanto, entre los planes del Gobierno para esta legislatura impulsar legislación en relación a la memoria histórica. No pasa nada. Nosotros, aunque lo lamentamos, no lo vamos a criticar hoy porque el Gobierno no es el único actor con capacidad para impulsar legislación. Y, por lo tanto, lo que queremos hacer hoy es poner en valor que tenemos una Cámara Legislativa, un Parlamento Vasco, donde supuestamente reside la soberanía popular y donde hay grupos que tenemos capacidad para impulsar legislación, en este caso sobre memoria histórica. Lo que sí nos parece impresentable... No es que los partidos del Gobierno no hayan planteado en el seno de mismo la necesidad de impulsar una ley de memoria histórica, sino que cuando grupos de la oposición lo plantean, ustedes rechacen su mera tramitación. Nos parece impresentable que hagan ustedes esto con un tema tan sensible como es una memoria democrática en un país que, como decía al principio, viene de un golpe militar fascista y de 40 años de dictadura brutal y terrorífica y que todavía no hemos hecho todas las cosas que tenemos que hacer. Creo que van a cometer hoy un nuevo error, un segundo error, como el que cometieron el día que defendí en esta tribuna nuestra proposición para la reparación jurídica de las víctimas de la dictadura. La excusa del Gobierno aquel día era el exceso competencial y la imposibilidad supuesta de que una ley autonómica pueda declarar la ilegitimidad e ilegalidad de las condenas y tribunales franquistas. Hoy, en los argumentos remitidos por el Gobierno, no se dice nada de este asunto, cuando en la proposición que discutimos hoy también se incluye la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de esas condenas y tribunales golpistas. Espero que no sea que nos hayan tomado la molestia de no leerse la ley y no llegar la proposición y no llegar al artículo 31 de la misma porque tenían ya de antemano determinado que la iban a rechazar. Espero que no sea así. Señoras y señores parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. En nuestra opinión, en este país es oportuno y necesario elaborar una ley integral autonómica de memoria histórica, de memoria democrática. No se trata, y desde luego nosotros no pretendemos con nuestro voto de hoy, rechazar lo realizado hasta ahora en absoluto. De hecho, algo tenemos que ver en lo realizado hasta ahora también quienes como yo militamos en Izquierda Unida. Se trata, sin embargo, de establecer una ley integral para la cuestión sobre la base de lo ya existente, de lo ya realizado. Se trata de trabajar entre todos esa ley de memoria histórica que necesitamos. Yo les pido que no vuelvan a cometer el error que ya cometieron rechazando la propuesta que yo traje a esta Cámara hace unos meses. Algunos de ustedes reconocieron a posteriori que tal vez se habían equivocado con aquella decisión. Les pido que se olviden de si la iniciativa, la iniciativa la trae el grupo tal o el grupo cual. Permitan la toma en consideración de la proposición de ley y pongámonos todas y todos las pilas para que este pequeño país que tanto ha sufrido tenga una memoria democrática digna. Y San y Esta es la frase que me enseñó un veterano camarada d'Urnieta el día que ya hace muchos años me afilié al Partido Comunista. Es una frase muy importante que tenemos que llenar de contenido. Creo que hoy teníamos la posibilidad de iniciar el trámite para dentro de un tiempo tener una ley de memoria histórica integral. Estoy convencido que tarde o temprano este Parlamento va a aprobar una ley integral de memoria histórica. Yo les pido que no hagan tacticismos políticos, que votemos a favor y que trabajemos entre todas y todos para llegar al mayor acuerdo posible para una ley integral de memoria histórica. Es que ricasco.